En el soldazo del fin de semana, celebrado hoy, el número 19.843, serie 39, ha obtenido un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, y cada uno de estos otros números, un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años. Personas ciegas han podido tocar las estrellas con las explicaciones del astrofísico del CSIC, Enrique Pérez Montero, con discapacidad visual, iniciativa del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, que ha permitido disfrutar de un universo muchas veces vetado a las personas ciegas.